¿Qué tal? Bueno, pues vamos aquí por la segunda parte de este modelado de, de la parte. Bueno, hasta ahora vamos en la, primera, en la segunda parte, pero estamos trabajando este, este proyecto que es de una arquitecta que se llama Alina Bobardi. Y pues es un proyecto ya, ya es un clásico. Aquí quiero decir el, el año en, de, de construcción. Y pues lo importante es seguir trabajando, no seguir trabajando en este tipo de modelos que, que vengo haciendo, varias, varias, varios modelados de, de diferentes proyectos reconocidos y buen, de buena arquitectura, pues los que son más que todo proyectos ya de arquitectos fallecidos y proyectos muy buenos en el sentido de la arquitectura, pues en, conceptualmente y constructivamente, eh, bueno, la parte constructiva. En, algunas, en algunos videos sale y en otros videos no pues no, no he podido porque no he conseguido toda la información. Eh, pero la parte de expresión y la parte de, de, de los espacios y, y su interior, su mobiliario, aquí podemos apreciar todo el, el tema de, de sus interiores con sus muebles, sus mobiliarios, y que muchas veces pues eh, las plantas no vienen pues completas o, o están con algunos errores de dibujo pero todo eso lo vamos manejando pues de lo voy manejando pues de, de alguna forma para pues llevar a cabo estos vídeos ¿no? pues aquí me dice en este no, no veo la fecha pero no veo la fecha pero pero vea que tenemos hasta un video Aquí hay una planta de sitio y tenemos esta que es una vista muy representativa. No estoy seguro si ha salido también en, en, en, algunas, en algunas películas pues, en el cine. No estoy seguro, pero este, por lo está esta vista creo que sí tiene alguna parte del cine. Porque pues, estos movimientos de arquitectura, eh, este tipo de arquitectura, pues, es una arquitectura moderna basada pues, en algunos. O sea, siempre tiene huellas de, de, de Corbusier. Y, y pues siguen siendo modernas porque todavía uno ve estos elementos en la arquitectura actual, posmoderna pues como la llaman, que es la arquitectura actual. Bueno, eh, no actual, hasta hace algunos años ya que pues, han salido algunos otros movimientos ya eh, de constructivistas y, y no sé cómo catalogar la arquitectura es eh, más orgánica la que está eh, ahorita pues en, en, en auge pues en que es un tipo pues de arquitectura, eh, es no es orgánica, pero es un tipo de arquitectura eh, más de este tipo, de este tipo, bueno, este no, mm, este, este estilo, este es un estilo más bien, de, de, de, es más famoso por Liebensky, pero... Eh, más que todo a lo que me refiero, sí, tipo, tipo Ben Engels, que son más o menos, que son las, vamos a ver si lo ben -York, no sé bien cómo se escribe, pero Villarque, este tipo de arquitectura, este tipo, que se podría catalogar como la, de la arquitectura pues actual, este no estoy seguro, es de Vic, también, sí. Este tipo de arquitectura no sé bien cómo se puede catalogar porque es un tipo de arquitectura un poco extraña. De pronto, en esos países de Escandinavia, Finlandia, nórdicos, sí, es una arquitectura que, que allá, pues, sí, a, eh, les gusta y funciona y la pueden hacer. La verdad, no, no es de mi gusto. O sea, no. no, no, no en algunos aspectos, considero que no este tipo, bueno, este tipo ya es un, unos, form, unos formismos diferentes, pero también es de Benjor aquí, aquí lo llaman el darwinismo darwinismo de la arquitectura ese tipo de conceptos aquí está el señor es un muchacho, es un joven no, no, no, no, es, no es tan no es tan mayor eh, pues no, lo que básicamente lo que lo que hay de notar ahí no eso es es más o menos la arquitectura que está ahorita. Pero, porque hablo de eso? Es porque. Porque este tipo. Porque, porque el, el tema de era que. Este tipo de arquitectura que, que tiene que ver con el contraste que, que tiene el de Bo Bobardi. Es que existió una arquitecta que. Pues, estoy seguro que la conocen. Llamada llamaba Hadid. Que eh, junto con junto con Lina Bovardi, son de las arquitectas, de las mujeres, pues que no sé por qué sucede eso, que no, que no, no hay tantas pues, arquitectas reconocidas y famosas, las archistas, aquí está Saja, pues ella falleció en 2017 o 2016, hace un año, dos años, creo que fue el año pasado, en septiembre. Y ella es una arquitectura también así, pero si ustedes miran es una arquitectura más, más fluida, mucho más fluida, más or es orgánica o inorgánica pero es una arquitectura más fluida y más de contexto si uno mira si sí respeta el medio ambiente y respeta ciertas eh, ciertas cosas ¿no? también hay algunos aspectos, bueno hay unas cosas un poco raras pero digamos que yo se lo perdono a toda Zaha porque Saha porque una fue una en cuanto a su modalidad y, su, y la, la parte de, de, del trabajo porque trabaja más de 15 horas diarias es pues una persona muy entregada, hizo hasta zapatos, joyerías, tiene muebles, mejor dicho que no hizo. Entonces junto con lo que es a Jailina Bobardi, son las arquitectas que yo, que yo más admiro de las mujeres. Entonces ella tiene estadios, tiene, inclusive aquí, aquí en Colombia ella postuló para un proyecto, pero pues como la corrupción de mi país, pues no... No se lo dejaron hacer porque, es, porque somos subdesarrollados <risa> y no le permitieron trabajar y me, bueno, ya tenía ya el proyecto terminado, pero no, no por, por cuestiones legales aquí no de corrupción, no dejaron hacer el proyecto. Eh, hubiera sido un orgullo pues para mí, para yo creo que toda la gente de mi ciudad tener un proyecto de Saja aquí en Colombia lastimosamente ya no se puede porque ella ya pues por lo menos lo que ella representaba ya ya falleció pero pues su estudio todavía sigue en auge y está pues está actual pero pues ya la arquitecta que llevó a cabo esto pues ya no, ella ya no vive entonces pues, pues ya no sería lo mismo ya, ya ya el estudio se va por otro lado y las cosas ya funcionan de otra manera porque ya la persona no está entonces a lo que a lo que iba era que también pues el estos dos proyectos, no, este proyecto es, es una arquitectura muy diferente, pues la Ina Bobardi, como decía, tiene mucho que ver más con, con, con la arquitectura de Corbusier y con la arquitectura moderna. Ya eso se separa un poco, pero lo que tienen en común es que, bueno, esto es más de Corbusier, pero del movimiento sí, moderno plasticismo... Eh, sí, el plasticismo, no neoplasticismo, pero es un plasticismo más cúbico, más arraigado a las formas cuadradas y cúbicas. Y siempre recuerdo una frase que dijo Saja que, que si, si, si uno tiene 180 grados, ¿por qué limitarse solo a dos? ¿no? A los dos grados, pues los, de, los que forman el ángulo recto de 90 grados. Entonces es una, una, una cosa que siempre me quedó sonando. Y, y aquí está Lina, mira aquí está Lina Bobardi que es el que ya no hasta ahora la veo porque no pues digamos la veo eh, ella ya falleció Pero uy ella fumaba Entonces lo que lo que me da aquí las influencias aquí podemos ver uf, tiene muchísimo de Right pues eh, Ah no este es Gio Ponti italiano Entonces pero aquí está Yo creo que en algunas de estas debe salir de pronto el tema de del cine, porque yo creo que esta, esta película esta debe haber salido en cine, esta, esta toma, es muy famosa. Y bueno, pues igual, eso es lo que más o menos yo conozco, sí, así sin, sin lo que conozco hasta ahí del tema, sin, sin salirme pues de de nada, porque no, no, no, o sea, no, hasta ahora voy investigando acerca de este proyecto porque no, yo, lo, o sea, lo, lo he visto, lo, lo he anunciado, pero nunca lo, hasta ahora lo voy a empezar a, a, a trabajar pues aquí ya en 2D y, y en lo que se pueda trabajar también en en 3D, pues no sé si lo lleve a cabo de pronto en Blender o de pronto me voy por el lado de, de 3D Max o o de pronto me voy por el lado de Revit entonces no sé si lo si me vaya por ese lado, pero bueno aquí lo que lo que voy a empezar pues, a hacer es seguir trabajando pues en lo que llevaba, porque ya, ya hay una primera parte pues de este de este proyecto que en el que dice pues lo que lo que están viendo acá que ya le tengo pues la parte gráfica ya tiene su escala y sus planos pues ya casi están casi casi casi casi eh, ya están que ya casi pues se terminan y me faltan unos detalles <coughs> me falta todavía un poco yo creo que una media hora más de trabajo y, y como digo de pronto se puede pasar por el lado de no sé si de pronto... es que siempre existe la... existe, pues me, me pasa que siempre pues voy trabajando y de pronto, no sé eh, voy haciendo por el lado de Revit pero resulta que es que Revit eh, nos exige cierta eh, cantidad de tiempo muchísimo más largo que que otro software de 3D, pues como puede ser Maya o 3D Max o el mismo Blender yo siempre dejo al último Blender, pero Blender es un software que y la verdad es superior en muchos aspectos a, a los otros. Eh, yo no lo compararía con Revit porque pues son software diferentes, pero porque son diferentes y Revit es una, pues más de la parte paramétrica y, y otros temas, pues mucho más complejos de la arquitectura, o bueno, no complejos, sino que no existen otros programas, así como el porte que le den a, a Revit, pues está la Archicad pero pues. No, depende. Yo, la verdad, no trabajo mucho en Archicad ni en Microestación tampoco. Lo único que por pues, ahí estoy mirando el Plan y así parecido del BIM de, pues, de, sí, de Information Modeling, Building. Building Information Modeling. Pero la verdad, yo, yo pues me sigo quedando con Revit porque Revit, pues hay más información, es un software más comercial. A pesar de que Revit, yo siempre digo, porque yo no soy fanático de ninguna compañía. Ellos, no, pues, no me pagan a mí ni mi. O sea, no, no soy ningún hype, no soy un, Ni soy hater, ni tampoco soy from, pues, un fanboy de ninguna compañía, mucho menos como, pues. Una compañía así como. Como Autodex, pues, hay veces como que hay ciertas políticas que no. Pues no está uno, pues, de acuerdo, pero pues igual ellos pueden hacer lo que quieran con su producto, porque, pues, al fin y al cabo, ese producto es de ellos. Entonces, pues. Inclusive el mismo AutoCAD, ¿no? pero AutoCAD es un software muy bueno. Yo siempre lo sigo trabajando, así la gente diga que es lo que sea, que es mejor Revit. Que... Pues bueno, Revit es muy bueno en lo que hace. Yo eso solo lo aprendo uno pues, pues con el tiempo, porque pues igual ya, ya la, digamos la gente que lleva hartísimo tiempo trabajando en AutoCAD, eh, más de 10 años, yo digo artísimo tiempo, es pues más de 10 años. Ese es mi caso, yo llevo más de 10 años, llevo como 14 años trabajando con AutoCAD y como unos 8 años trabajando con Revit 8, sí como 8 años, del 12 7 años trabajando con Revit del 2011, del 8 años Entonces, pero igual veo las deficiencias que tiene Revit también, o sea, no, no, no hay que ser, digamos o sea, como tiene sus bondades, tiene sus debilidades entonces, eh, pues bueno, por nombrar algunas, yo creo que la calidad de lo que decía el tiempo de modelado es muy extenso, muy largo. Y los resultados son buenos, pero solo cuando se, se esté en Revit. Cuando ya salimos de Revit y lo queremos hacer alguna otra cosa, pasarlo a algún otro software, hacer otras cosas, trabajar de otra manera, hasta ahí ya nos llega la, nos llega la dicha porque pues ya... Si de pronto lo pasamos a 3D Max y no pasa nada, pero si queremos hacer alguna otra cosa no. Ya se nos complica porque bueno, son software diferentes, yo lo entiendo porque igual no, no pues son de otra compañía. Y, pero, pero igual el tema, el tema no es solo por eso, sino el tema es porque eh, la, el, modo, el modo de creación de Revit es diferente a, al modelado. Tradicional en otro software, entonces eh, son ASCII, digamos, son ASCII, los otros son, el otro es BIM, eh, DAI, Bean, no, DAI no, es ASCII, el otro es, se me va el nombre, el método de modelado que usa Revit es un modelado como tipo Inventor, que es un modelado tipo de auto desinventor, ¿no? Es un modelado pues con sus parámetros, pero la geometría está generada. Ustedes se van a dar cuenta si lo sacan, de pronto yo hago un video de ese tema, si ustedes sacan un archivo de Revit y lo pasan a, a, a Blender, ahí se dan cuenta de lo que les digo, porque el modelado no lo reconoce bien, o sea, es una triangulación rarísima la que genera y no es porque Blender lo haga mal, sino porque el modelado viene de esa forma. La geometría es... es es un, un polymesh es un polymesh o sea no es una geometría que, que no que es diferente es diferente a a lo que se maneja en el 3d sobre todo los que se hacen animación y ellos saben de qué estoy hablando porque porque cuando se trabaja con esos modelos de, de, de, de, de, sí, de cartoon y y los modelos de cartón y los modelos de animación de, de personajes ahí ya la geometría ya tiene ese tipo que AutoCAD tampoco lo voy a manejar muy bien porque aquí AutoCAD tiene algunas herramientas de 3D pero o sea cuando son muros no pasa nada, cuando son una instrucción rectangular la hace bien pero ya cuando son modelos que tienen subdivisión y y tienen eh, algunos elementos que ya no los reconoce o sea, los reconoce mal e inclusive en algunos casos no los abre o los, los abre mal, los rompe, los quiebra de pronto yo creo que se puede trabajar con algún software que los hay un software que también se me va el nombre ahorita que es un, un software de, para convertir las mallas poligonales a, de ASCII es que se me va el otro nombre de ASCII BIM BIN, no estoy muy seguro BIM el eh, uno es ASCII y el otro es bin bin bin bin se me va el nombre del otro tipo de modelado que es el que maneja eh, el se me va bueno igual a ver el tipo se me va el nombre de pronto lo, lo pongo más adelante el ASCII y el otro es bin creo que es bin ese no estoy seguro entonces ese tipo de modelado no nos, no nos funciona para lo que uno quiere hacer Digamos estas formas como la que tiene la casa Estas no van a tener mucho problema Mientras sean cuadradas Pero cuando son formas más que tengan un poquitico de curva esta, Por ejemplo esta Ya ahí se nos va a complicar Como estos cilindros, estas formas se van a complicar muchísimo No las va a poder hacer Mientras que en Blender o bueno, en o En cualquier otro software de 3D En 3D Max eh, Inclusive, sí, En los que son de modelado De 3D No, no he trabajado tanto en, en Solidworks Y esas empresas que son de europeas no, La verdad no he trabajado en, en Solidworks Pero he visto los renders Y son muy buenos Los tipos de renders que generan En, ese, en esos programas la verdad ese software aquí no pues no es muy comercial. Entonces no estoy seguro que en la parte mecánica sí en los que son de parte de modelado para sí mecánica, ingeniería mecánica, ellos sí, sí utilizan ese software, pero también está la competencia. El inventor es el que muchas compañías piden es el que, que sepan manejar Inventor. Pero para la parte que es la arquitectura, que esto es lo mío En esta área pues Se utiliza más el Revit y el AutoCAD Aunque pues Dicen que algunas compañías no están trabajando con AutoCAD Pero pues la verdad Yo creo que AutoCAD no No lo pueden sacar así nada más tan rápido Porque Este es el programa en el que se hacen los detalles Y Toda la parte de edición se hace en AutoCAD Y a pesar de que pues el Revit, como decía, volviendo al tema de, con el Revit, uno puede hacer muchas cosas, pero uno de los puntos malos ese es el tiempo, porque uno no puede demorarse tanto tiempo trabajando en los proyectos, eh, a pesar de que ya tenga uno de los modelos y tenga, o sea digamos, el tema de familias es el tema más complicado que yo le veo. Ese es otro, otro problema que, que tiene Revit el tema de las familias porque cuando yo tengo algunas que he hecho ahí, pero casi siempre las trato de mantener pues dentro de lo dentro de lo más no básico, pero pues sí entre lo más rápido que se pueda hacer, pues no rápido porque pues rápido significa hacer las cosas pues mal. O bueno, mal no, sino no, no a nivel de detalle pues que que uno quisiera, pero porque el tema es que el tiempo es, es, el tiempo se nos va y, y, y es complicado que, que uno siga trabajándole solo a eso y, y no pueda pues, continuar con otras con otras cosas y, mientras que pues con otros programas podemos inclusive el mismo SketchUp o sea SketchUp es un programa muy bueno pero pues SketchUp le hace el nombre le hace honor al nombre es un programa para hacer Sketch porque si queremos hacer algo más, más profesional pues ya la cosa se, se nos pone complicada aunque hay algunos plugins que son muy buenos para eso para trabajar en, son con geometrías así como esta que estamos viendo acá en Sketchup se puede hacer estas geometrías esta geometría se puede hacer en Sketchup yo no la sé hacer pero en Sketchup se puede hacer esta geometría se puede hacer en Revit pero pero es un tema largo, en Archicad sí se puede hacer mucho más fácil porque ellos manejan la parte de, de, de pines acá y pueden hacer las curvas de una forma más fácil con Archicad en ese punto Archicad es mejor que Revit haciendo esas formas pero pues con auto, con, con Revit se puede hacer esa forma también pero igual yo creo que ya el problema no, no es de forma o sea mientras estos proyectos como es el proyecto que estaba mirando creo que este proyecto también es de Saja no este es de Lima la verdad no sé por qué sale este si es de Lima o Mowardi bueno no sé creo que este es de Saja este proyecto es de Saja y mientras que se pueda uno en lo que es común se puede manejar las formas normales o sea el problema no es de forma sí el problema de arquitectura no, no es la forma ese no es el principal problema, de, pues el problema en cuanto a que eh, eh, hay tantas cuestiones que se deben trabajar que, no, que la forma es importante pero no es lo único Pero eso, eso también lo mismo, solo lo aprende uno, yo creo que va madurando mucho las ideas que uno va generando durante su vida Eh, de arquitectos ¿no? porque muchas veces nos amarramos ahí a una forma inclusive hay si sí hay arquitectos que se, se pues se, eh, solo utilizan ese aquí había uno que es este este arquitecto que estaba aquí ya no lo aquí vamos a entrar a ver si nos sale no estaban aquí ah ya no sale este arquitecto chileno que me parece muy bueno este arquitecto Alejandro Aravena pues es un arquitecto ya un poco más de más recorrido y es un arquitecto pues que los proyectos algunos eh, que he visto el de la Universidad de Chile Católica es que este arquitecto es hijo de unos sus padres también eran arquitectos y él es profesor entonces eso cambia todo para mí eso cambia todo porque pues él es un profesor y los papás eran profesores, entonces es un académico y como académico pues tiene sus tiene sus cosas, sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo no tengo pues nada contra eso, pero al contrario veo que tiene muchas las formas que él maneja son son más son formas también de, de composición, de, de, de composición y descomposición, él tiene bastantes, el que he visto, el que he visto ese proyecto de Chile, de la Universidad Católica, que es como que el más famoso que él tiene, bueno, pero no me salió ahí, pero vamos a, a ponerlo ahí, Cuál nos sale que podemos comentar. Esto este es la vivienda social. Este sí si ya lo había visto. Que es, este, este proyecto son más de tipo. Este proyecto es ni de premio Pisker, pero no. Este proyecto son. O sea, este tipo de viviendas eh, son, ya han sido trabajadas también en la arquitectura. Eh, también en los países de Holanda y de esos países. Esta, esta forma, estas geometrías que son muy básicas pero pues una vivienda social, pero el tema es que este, este este mismo este mismo esquema, este mismo esquema, este mismo esquema ya ha sido representado ya en otras, o sea, en realidad este, este esquema sí no, no no quiero decir que es copiado, sino que este esquema ya está, o sea, ya está un probado, sí, simplemente es una reproducción de de otros. aquí está el de, este es el de la universidad Es un brutalismo ahí, que es más, recuerda más los mexicanos. Ese tipo de. Bueno, pero lo que estaba diciendo es: sí, este, este, es que este proye estos proyectos, bueno, porque son vivienda social, es un poco diferente, pero. Pero yo creo que ha tenido, él ha tenido mucho reconocimiento en el, en, en el área, pues de la. Por el, por, pues ya es un Pritzker. Eh, pues en, sí ha tenido mucha publicidad pues de, de esos temas pero bueno, a ver si nos sale algún otro para yo poder hablar del tema este es este, ese este edificio también, si lo haya visto, este lo vi en un, un documental que salió que son el mismo documental que vi de la Universidad Católica, se hablaron de este edificio que es puro vidrio revestido solo en vidrio y, pero no sé cuánto se manejará la parte interior de, de la calefacción de, pues el calor que le cae pues este edificio, pero es que casi no, no sé si tengo los que he visto, yo sé que he visto algunos porque ya he visto algunos proyectos de Aravena, a mí ya es una persona ya de unos 50 años tal vez, entonces ya no, no es, ya no es un muchacho, como decir, digamos, ya ha madurado mucho más en cuanto a, en cuanto a todo, entonces, pero sin embargo no, no hablo todo, no solo del tema de de la parte de madurez eh, Como arquitecto y como persona Sino Sus ideas ya son un poco más, más Sus conceptos ya son más Sí, ideas y conceptos Y que el proyecto al final se convierte pues, en, en una resolución de ideas Que hace el arquitecto Porque eso es lo que hacemos los arquitectos Resolver problemas acerca de algo Que nos dan de base Y si no nos dan nada Pues empezar a plantear Qué es lo que hay que hacer eso es lo que hacemos los arquitectos no eso es lo que hacemos, entonces, porque muchas veces no se sabe pero no... no miramos si... si nos sale algún otro... proyecto, la verdad no lo no veo para bueno, poder, pues, bueno, que yo conozca, porque ahí deben salir muchos que de pronto yo no conozco, por ejemplo, este no lo conozco entonces no puedo decir nada porque no lo he visto ni lo... ni lo... ni nada, no, no es la primera vez que lo veo de pronto este también es de él, pero no los que he reconocido más este tipo de proyectos también tengo un video que se parece mucho al. Eh, este no estoy seguro si es de él, pero pero este se parece mucho a un arquitecto colombiano que hay acá, que es más anti. Eh, son formas que ya son formas de moda, este formas. Entonces esas formas ya pues que tienen arraizadas ciertas cosas que.. Bueno, y tienen unas cosas, no sé pero tiene estos elementos de, de, de, de enlaces así hacia el exterior que son forzados y que son elementos de brutalismo y la geometría pues que no tiene nada que ver con el sitio este arquitecto más anti tiene tiene algunos proyectos que, que no digo que sean así pero siempre o sea tienen tienen sus, sus inclusive en él es que lo tengo ahí lo tengo ahí en el, lo tengo en el tintero porque es un proyecto que que estuve trabajando antes pero tiene este tipo de, de, de, de, de, de, sí, de, de orientaciones y formas que son, sí, son cerradas y eso, digamos, tiene su apertura acá, pero entonces en el, es, están hacia la vista. Eso inclusive se parece mucho también al otro proyecto que también tengo ahí. Son varios estudios que tengo ahí, que es el de, de arquitecto de la casa, casa X. Ahí lo tengo también, yo no lo tengo ahí en el canal que lo he modelado. Es el mismo concepto es el mismo concepto de la casa de X. O sea, es el mismo este con este, si sí, esta es la casa X. Que yo sí lo porque ese proyecto yo sí lo modelo en Revit y también lo trabajé pues en toda la parte de geometría y todo. Pero si ven el tipo de enlace que tiene es, es el mismo, o sea, la, la implantación es inclusive muy similar, porque pues es una está sí está implantada pues sobre la sobre la montaña, sobre la roca, pues. Y, pero tiene sus. O sea, son geometrías un poco raras, un poco extrañas, que no tienen nada que ver con lo que hay aquí, una casa de cuatro aguas, pero pues igual, esto es un sendero, ¿no? Esto es una. Esto es un lote privado, entonces, pues no tiene ningún problema que se haga eso. Sino que yo me refiero a que tenga ese tipo de, de enlace hacia el exterior, como este. O sea, un, si una plataforma en sí está. está en el, implantada sobre la. sobre esto, pero entonces tiene su, su, su, su. forma y su postura está indicada hacia la. hacia esto. Hacia el. Sí, hacia el exterior, que eso es, en sí eso está muy bien. Sino que yo me refiero es al tema como la que estamos mirando ahí, la que teníamos acá atrás, que es una geometría más, sí, pues sí, pura igual, o sea, igual que la otra, pero esta, pero es un enlace hacia. Hacia afuera, bueno, inclusive esto está como raro, se cae. Pero porque esto es un montaje de Photoshop, ¿no? Pero. Pero yo me refiero o sea, al tema de. De, de, ese, de ese tipo de quiebres, de, de ese tipo de. ¿Cómo se llamará eso? De, mmm, sí, acepciones acerca del sitio, acepciones acerca de, del sitio y de la misma arquitectura también, porque. O sea, en todos los. O sea, en los proyectos se tienen esos. Eso es, o sea, está la firma, pues, del arquitecto que es el que diseña. Yo no sé si él diseñará completamente todo, pero en el, que en el caso este, sí un grupo eh, así, no, no, no recuerdo bien el nombre. Ah, aquí está Cadaval, es de Solar y, y Morales, que son varios. Esos son bien conocidos en España. Uh -huh entonces pero ese ese tipo de formas bueno yo no, no no sé no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo simplemente es que eh, se, eh, son lo que lo que lo que las une lo que es lo que las está digamos un, vinculando formalmente en cuanto a lo, a lo que estamos mirando aquí atrás no la otra la está pero son bueno son geometrías puras y relativamente puras pero con sus con sus quiebres no con sus quiebres digamos de ...porque es que es muy difícil clasificar un edificio en cuanto a un solo movimiento... ...porque el edificio es tan constante... ...o sea, el edificio es un ente material que es muy difícil clasificarlo... ...no es como el cine, no es como la... ...o sea, el cine se puede clasificar porque... ...cuando vemos la película y... ...y sabemos si es un thriller o si es una novela o si es un... Eh, ...una comedia pues las variaciones en realidad son mínimas eh, en cuanto a, bueno, depende del tipo de cine que uno vea pero, pero es más fácil clasificarlas porque ya están muy establecidos los temas, lo, lo que son las el orden de, de, de ese tipo de de películas, ¿no? o sea ya, ya digamos, tú sabes cuando uno está viendo ya el cuando uno está viendo una comedia sabe que está viendo una comedia porque pues te hace reír y, y, y, y cuando estamos viendo una novela pues lo, eh, la parte de los bueno, vamos a pasarlas hasta aquí para poder avanzar eh, sabe que está viendo pues una película de ese de ese género. En la arquitectura es muy diferente ese tema porque es muy difícil clasificar un edificio. Es decir, bueno, hasta los periodos, eh, digamos, si uno ve una parte, un edificio de, de estilo neoclásico va a ser siempre un estilo neoclásico, o un estilo barroco va a ser siempre un barroco. Pero después del modernismo de Corbusier ya la cosa fue muy diferente porque ya los edificios em, ya empezaron a tener un carácter propio que no se sabe no se sabía pues cuál, cuál era hasta hace hasta hace, o sea, hasta hasta ahora uno puede reconocer que los edificios de o sea está la huella porque esa fue la huella que dejó Corbusier la huella del modernismo está plantada en estos en estos edificios yo por qué digo que es modernismo porque tiene su, su, su, su, sus pilotes están acá y su ventana su ventana corrida, le falta la, la parte de la terraza no, ventana corrida no, sino eh, está su planta libre, sus pilotes y panel de cristal, que es el, la fachada libre, pues la fachada libre sin, pues sin nada que lo obstaculice. Entonces ahí están tres de los postulados de Corbusier, que está uno, bueno, la planta libre, dos los pilotes y tres la fachada libre, que es la que faltarían los otros dos, que son cinco, ¿no? Pero pues le faltaría el de la cubierta y el otro es el de ventana corrida, que ese no lo tiene, porque aquí, aquí no lo tiene, aquí hay una parecida porque eso es una cosa que es, por eso fueron postulados, ¿no? porque esos postulados ya se mantienen y bueno, inclusive Lina Bovardi de pronto debe haber conocido a Corbusier, no estoy muy seguro pero yo creo que sí pues, en persona, pues tiene que haber vivido muy cerca en cuanto al el periodo eh, histórico pero eh, pero uno puede reconocer muy, muy fácilmente que esto tiene que ver con, con, con Corbusier, como digo, con los tres con tener de esos tres elementos ya uno lo clasifica dentro del, dentro del movimiento moderno dentro del movimiento de Corbusier que el movimiento moderno no solo fue Corbusier sino está sino el movimiento moderno yeah. porque hay más arquitectos, no solo Corbusier Uy, inclusive o sea, que con otro tipo de conceptos que de pronto no eh, muy diferentes o, o, o parecidos pero, pero parecidos a, a, a, lo que, a lo que tenía en elementos de Corbusier, pero bueno, desde otro punto de vista, ese es el, ese es lo más, lo más seguro. En, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Hay muchos, o sea, Víctor Horta, y, bueno, Horta, o ¿sabes qué? Eso, por eso digo que es muy difícil <risa> clasificarlo. A Luz también tiene unos conceptos muy buenos que yo recomiendo que los lean, que los vean. Porque ese arquitecto fue muy bueno y el, Hortas, y el tengo Yo tengo algunos de los que, los que tengo en mi canal he visto, eh, Tengo algunas de las casas que ellos hicieron. No están totalmente completas Porque es el trabajo como digo cuando los, los, Algunos los he manejado en Revit Y no, son muy extensos para terminarlos Y el cantidad de trabajo para llegar a un proyecto de calidad Es muchísimo Entonces no, en algunos no están todos completos pero pues he tratado de llevarlos hasta el punto pues que queden casi, casi completos, por lo menos que se entienda la forma, la geometría quede bien y la geometría quede bien y, y también que pues que, que el volumen esté bien pues bien definido y también bien trabajado que es. Porque, porque siempre en algunos casos, bueno, en la gran mayoría de casos se ha hecho solo de la, pues, se ha trabajado la parte, desde la parte, pues, educativa. Y también de la, pues, de que los elementos y que eh, digamos que se modele y se trabaje de una forma, pues, más, lo más ortodoxo posible. O sea, o sea manejando lo, lo que nos permite el software de, de, en cuanto a que quede una forma ordenada, ¿no? Eso es lo que me refiero aquí está el norte, pero no sé si es que no sé si es así tal vez está, no sé y este es un este es un una muy seguramente es una toma o es una toma de aire o es la salida de la chimenea creo que es la salida de la chimenea entonces ese, ese es bueno, y, y así me ha gustado, bueno, este video me ha gustado porque se ha hecho bastante, o sea, vamos a ver cómo se puede, porque de ahí puedo ir sacando, como voy a ir generando los otros, porque muchas veces no tengo toda la información, porque no, no, como digo, no en este caso, porque ya conocía ahí se puede hacer la referencia con Saja, porque son de las dos, o sea, el video lo empecé a hacer, porque por Saja y por esta señora Lía Bardi y pues las arquitectas mujeres. Eh, que son muy poquitas, que son las que son ellas dos, porque la verdad no hay más o sea, yo no conozco más que arquitectas pues que me gusten eh, en cuanto a su arquitectura no mm, su arquitectura como profesional es como Archistar, mejor dicho porque pues son las que, bueno, yo no sé si llamarlos Archistar porque nosotros no somos, no somos cine, no somos del cine, ni a ella <risas> ella también tiene proyectos muy buenos, y con el marido creo que es él no, es él tal, son muy parecidos pero ellos trabajan los dos este arquitecta también tiene proyectos, y ahí se me va el nombre pero ella, ella, ella es muy, muy, muy muy bueno, Arata y Sosaki creo que es, sí, con Arata y Sosaki. Aquí nos salen varias, no las conozco. La verdad, ninguna de ellas es Casuyo se gema sí. y con su esposo, pero no lo veo aquí. Rusia, aquí está Río Nishawa. Nishawa, ese es, es el marido de ella. Y ah, bueno, hay otro que es del, del, del taller de Asintote. También trabaja una mujer, Asintote Arquitectura se llama. Ese, ese es otro, que pero ya son de Oriente, ¿no? De, esa era de oriente pero es este, este también de arquitectura más, más actual pero tienen unos proyectos uf, bellísimos y bestiales o sea les recomiendo que lo miren aquí están ellos dos también son pareja parece que en pareja les va en pareja va. de arquitectos se producen cosas muy buenas o sea que hay otras dos parejas que están ellos y ellos no sé quién serán ah, ellos no sé quién serán pero ellos dos tienen el estudio entre ellos dos y, y han hecho unos proyectos Son estos sí son los que son o sea son el James de, el James de la arquitectura <risa> el James en el fútbol y, y ellos en la en la arquitectura porque entonces esos son esos son los que eh, los, que, los que he visto, ¿no? Si ven, ahí van saliendo más, más arquitectos, más bueno, arquitectas, y ya no sé cómo se llama, la verdad, no sé cómo se llama. Ella, vamos a ver cómo se llama. Pero es muy buena la arquitectura que tienen entre ellos dos, el, el esposo y ella. Eso sí, es genial, es porque yo lo he visto y son geniales los proyectos yo recomiendo que los vean que no, no, no, no, sé si tienen yo creo que deben tener libros pero no no pues por este lado del continente no se no sé no, no se nombra no se por aquí no se oye eso de esa verdura no hay entonces no no no por aquí no se nombra inclusive en los en las facultades no no conocen estos estos arquitectos o sea no si no eh, solo hablan de Richard Meyer y de Pierre Mondrian que no fue arquitecto. Y que otro es el Richard Meyer y quién más el que se habla de si en las facultades son está quien más y Richard Meyer. Que es sin militar ¿no? Richard Meyer es un arquitecto gringo muy bueno, excelente o sea, es un arquitecto que ha tenido una carrera genial de si sí tenemos un proyecto en Colombia, tenemos creo que un sí solo un proyecto que es la torre eh, uff, se me va el nombre pero es una torre, es un edificio de apartamentos genial bueno no lo han terminado totalmente pero sí pero ya lo van a terminar están que lo terminan y él vino vino a colombia dos veces a gestionar ese proyecto y tiene tiene torre es un parecido a este es muy parecido a esta torre es muy parecida a esta torre entonces ese gracias a dios tenemos ese proyecto aquí en colombia mmm A colocar este para que quede igual, ya que otro círculo. Bueno, y entonces se me fue la ola. Entonces, este, este, ah, que la facultad, ¿no? que la facultad nada más está este señor Richard Meyer y Piel Mondrian, que ese sí, todos los que era un artista, ¿no? Piel Mondrian. ¿Qué es esto? El neoplasticismo Entonces ahí sale Vasily Kandinsky Y Pierre Mondrian Pero este señor era un artista, ¿no? Entonces es muy diferente Pero no recuerdo es... ¿Qué otro tipo? ¿Qué otro...? Venga, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, Hani Rashid es él Liz Anco Couture, Liz Anco Tures, ya tiene un nombre de artista, ya es, es... nombre de artista, pero es arquitecta, no, okay. que ese es un tema, otro tema, <risa> porque pues con el tema de, de... si los arquitectos somos artistas, pues yo no sé, la verdad yo no, no sé, no es, todavía no, no, no, no sé, si sí, sí somos artistas o somos... o no, bueno, ese es otro... Ese es otro tema. Bueno, pues vamos trabajando aquí si Terminamos con esta. Con esta planta. <coughs> y. Eh, ok. Vamos hablando. Vamos a ver qué sí, ok. En estos. Cerremos aquí. Lisanco Tour. Está el señor Richard Meyer y bueno, Corbusier también, pero no, la verdad no las pagan en la facultad que yo, por lo menos donde yo estudié, no. No. No, no, no estudiamos tanto a Corbusier. O sea, si estudiamos pues sus postulados, pero no. no la facultad es más, más eh, orientada a, a tipo de arquitectura como la de Richard Mayer, como esta. Más que todo esto. O sea, es, es el dios de, de la facultad, el señor Richard Mayer. Y yo vuelvo y repito: este proyecto yo lo tengo en SketchUp, este proyecto. Este proyecto yo lo tengo modelado. No está el interior, pero todo el exterior sí está. Y algunos proyectos, bueno, este, el de la el de la Casa Smith, este, muy famoso en Estados Unidos, en Indiana. Pero el de la Casa Smith también lo tengo, pero no lo tengo en Reddit, lo tengo solo en SketchUp, creo. Bueno, y en fin, ese es porque, digo porque igual, porque he trabajado en hartos proyectos de... Eh, trabajándole pues por decir como decía eh, el uniendo las cosas con el porque pues cuando uno le gustan las vainas pues uniendo todo digamos lo que uno le gusta la parte de arquitectura y me gusta pues mucho la parte del modelado y la parte del, del software desarrollo de software y y sí todo lo que tiene que ver con desarrollo de software y, y software para, para ingeniería para arquitectura entonces el, el ese es el tema en el que estoy trabajando Y... Y, y como, eh, como me gusta, pues entonces he trabajado varios proyectos así de tipo educativo de tipo educativo para... y de y aprendizaje, porque yo creo que todo, todo el tiempo todo, todo, todo el tiempo que nosotros tenemos que ir dedicándole a esto es para, digamos, no para aprender a manejar un software, porque pues yo creo que pues, cualquier persona no necesita ser arquitecto para, para manejar un software pero yo creo que es más por gusto de la parte modelado y la parte de sí el desarrollo fue de software que más por pasión a la arquitectura que por que por en sí lo que viene siendo solo de software entonces eso es lo que se ha venido trabajando esta parte de la escalera está Ah, bueno, toca caminarla aquí, porque no entiendo. Casi siempre, siempre, pasa eso, porque como no estamos, o sea, si no pudiera conocer estos proyectos, sería genial, porque pues ya uno tiene la idea como conceptual perfecta de lo que es esto. Y aquí no alcanzamos a ver cómo la escalera se ve recta normal. Entonces la vamos a hacer así, porque no, yo la veo como diferente en los planos, pero bueno. Uh, la, se ven unas curvas un poco acá, unas curvas aquí. En estos peldaños, pero no aquí, pero no es que se está aquí, no está dibujada, <coughs> no no, no he llegado hasta allá. Entonces, eh, siempre pasa eso que digo aquí porque no se sabe, no, no se tiene la información o completa, o en este caso, menos mal que la tengo, y esta es una fuente muy confiable que yo tengo, en este dibujo porque ya estoy seguro que estos planos sí están correctos y ya pues cuando ya los tienen así en AutoCAD, pues ya mucho más fácil eh, mucho más fácil seguir con el modelado independientemente de para donde vaya, porque pues como decía al principio, no sé si los voy a manejar así inclusive no he hecho algo que es trabajarlos en AutoCAD directamente el modelado en AutoCAD, no lo he trabajado así pero no sé si lo haga porque pues, no no me acostumbraba a hacerlo así, entonces vamos no, a modelar todo el proyecto en AutoCAD y después y después y sí pasarlo. Aquí no sé qué hacer, esta escalera 286, vamos a ver cuánto tiene aquí, Pero pongámosle los 180 reglamentarios y, y nos vamos para abajo así porque la verdad no estoy seguro. Ahí queda un poco raro, pero... Pero por hacer caso omiso. Porque no... Sabemos cómo puede ser ahí. no este nos está saliendo, nada. Se nos está saliendo de borde, no puede ser. No puede ser. No sé, 1, 2, 3, 4 y 5, y pasa al 6, 2, 4 y 6, y aquí 2, 4, 6, 8, 10 y 12, pero pues no sabemos lo que son 13, ya los había contado en planta. Bueno, estoy muy seguro con la escalera, no me gusta, me gusta, pero bueno, porque esos errores no pueden existir en los modelos. No me gusta que quede así, pero vamos a ponerlo aquí y lo que nos dé allá, porque de pronto está un poco corrido. No sé cómo hacerlo, no sé, no sé, no sé cómo trabajarlo ahí. Porque si lo, bueno, cuando me pasan estas cosas, podemos ceñirnos estrictamente a lo que nos está diciendo la hoja. Porque no sé por qué el ángulo debería estar bien. Porque así nos va a quedar todas disparejas. Entonces eso, es, eso no es bueno. Entonces vamos a seguir de aquí. Y ya ponemos aquí. Sí, nos quedan todas disparejas. Pero bueno, vamos a hacerlo así igual. De pronto lo trabajamos ya diferente en el cuando se vaya a generar la escalera ya en el 3d nos lo arreglamos estoy seguro porque además si de que se nos ve esa curva aquí yo no sé si por qué sale esa curva si no si aquí se ve que no es así se ve que es recta bueno inclusive está porque de pronto fue remodelada entonces no no de pronto la escalera originalmente no fue así este plano de seguro fue el de un año más eh, antes, anterior entonces no... vamos a hacerla así porque no podemos seguir listo démosla así, y yo estoy seguro que después la corregimos bien aquí las puertas no salen ya tenemos la, estos esquemas la, la verdad, porque la, la, la, los cortes, nada más los agénero es para tener la información completa porque no... los cortes no nos van a servir sino solo esquemático después ya se va a tener que hacer dependiendo cómo se haga el modelado ¿no? aquí están los tres escalones vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 12 y el de llegar 13 o sea el de llegar es que ahí tenemos la flecha al revés y la escalera va subiendo de derecha a izquierda el proyecto yo tampoco lo conozco porque hasta ahora lo estoy modelando ya una vez lo modelo estoy seguro que ya tengo un conocimiento mucho más intenso y más, eh, más fiable porque por eso yo hago estos proyectos, al hacerlos es tal cual como si estuviéramos replicando la construcción del edificio. O debería ser, si los planos son realmente buenos. Pero por lo menos en cuanto al diseño sí se va, se va, o sea, se va a hacer una construcción viable a lo que es mirando estas fotos. Bueno, porque no son las mejores, pero son buenas, son buenas. <susurra> y entonces ah bueno el tema lo que venía hablando entonces retomando aquí teniendo aclaro ah, también todos los modelos así digamos la parte de los de las plantas como digo las no las hace pero pues o real de pronto después ya no ya no se van a utilizar solo porque se va a quedar solo en el dibujo 2D y de pronto bueno esto de pronto sirve después si uno hiciera algún Photoshop o, o alguna cosa que de pronto uno hiciera eh, una edición para que quede la, la fachada completa, pero no vamos a dibujarla porque de pronto no está igual. Si uno hiciera toda la... Eh, después hiciera alguna edición o, o para tener, simplemente para tenerlo todo completo, pero como digo, hay veces, cuando los inicio a trabajar después en Revit, es, me ha sido muy complicado llevarlos hasta el final porque lleva muchísimo tiempo, muchísimos videos y muchísimo esfuerzo y mucho tiempo y para que el modelo quede pues digamos un nivel más que avanzado pues un nivel profesional y también muy avanzado porque el modelado sea, se ha quedado modelado, pues, constructivo o sea es un modelado muy complicado porque yo, o sea, lo que me ha pasado es que sigo, voy trabajando y hay que tener muy claro los, hasta dónde se va a llevar, ¿no? Y, pero pues resulta que ahí, o pues, el, el, el mismo proyecto nos exige que lo hagamos de esa manera, porque, porque si no, el proyecto se empieza a ver incompleto. Sobre todo porque es que, digamos, lo que yo lo puedo explicar aquí de esta manera. O sea, si nosotros estamos viendo que este estos elementos llegan hasta acá. Entonces, esta línea va acá. Quiere decir que la losa va por allá. Aquí hay un elemento constructivo. Aquí hay un detalle que no sé cómo será. Entonces, esa información no la tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, nos toca buscarla y encontrarla y hacer lo posible para que eso quede bien porque si no, ¿qué pasa? pues que se ve una cosa aquí incompleta si queda esto así, esto no puede ser así esto no puede ser que esto vaya aquí y, y no se sepa que esto termine entonces el proyecto se ve incompleto o sea, en, eso es como un tema mental o sea, no, no es bueno tener las cosas incompletas y, y, y al hacerlas en Revit, pues es un o sea, es como yo estoy trazando aquí esta escalera y yo sé que no está quedando perfecta porque pues no le estoy tomando las medidas pero se puede llegar a entender que es así o sea, se puede interpretar que es así pero resulta que nosotros como arquitectos no podemos dejar cosas a la interpretación tenemos que resolverlas al 100% al 101% o sea, dejarlas perfectas y eso es lo que pasa con el tema de Revit y con el tema de... Sí, con el tema de arquitectura y el tema de Revit. Que si... Que si sí, no, lo que digo, no podemos dejar las cosas a la interpretación de la gente ni de nadie. O sea, tenemos que terminar las cosas al 100% con el mayor nivel de perfección. Entonces, hacer eso lleva muchísimo tiempo y esfuerzo. Y muchas veces no lo podemos hacer porque no nos da el tiempo, porque... Por algunas cosas no se puede, no es posible. O por el equipo de trabajo es muy corto, o el tiempo, o, o no hay los medios, o, o en algunos casos no es posible. <coughs> pero, pero de todas maneras uno tiene que hacerlo. O sea, sea porque igual toca hacerlo. O sea, toca hacerlo de esa manera para que las cosas funcionen bien. Entonces, ese, esas, esas cosas o sea, eh, de pronto con los ejemplos lo voy, lo, voy, lo voy desglosando un poco mejor este es otro ejemplo, mira, nosotros vemos aquí la escalera o sea, aquí en el dibujo 2D, listo, es un dibujo 2D y nos está mostrando la información pero resulta que, por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos en este nos está mostrando que esto es una línea aquí pero no, no puede ser así, aquí tiene que haber un marco y aquí esto tiene que ir así si no es así pues tenemos que saber cómo es, porque yo sugeriría que fuera así pero no, no lo sabemos porque no lo podemos ver ¿no? no estamos allá, no estamos en Brasil, esto es en Brasil entonces no, no podemos verlo en este caso este es un caso muy sencillo porque estamos haciendo algún modelo que lo estamos viendo pero en la realidad las cosas o sea, en un proyecto que estamos diseñando no es así en un proyecto que estamos diseñando nosotros tenemos que resolverlo tenemos que ver cómo es que se va a realizar entonces o sea, no podemos decir bueno, esa línea quedó así y, y después yo no sé quién lo interpretará porque pues no o sea ese, ese es el trabajo que tenemos que hacer por eso es tan complejo hacer un edificio por eso es tan complejo trabajar en arquitectura por eso es tan complejo estudiar arquitectura porque el nivel de, res, de, de resolución de las cosas es tal cual como lo vemos en esta imagen o sea es la realidad humana entonces ese, esa realidad humana eh, mm, llevar a la, la realidad a las cosas es complejo o sea, no es lo mismo hacer un mueble no es lo mismo hacer un plato o hacer un diseño gráfico o sea, en este tipo de resolución de tiene que llegar a este punto de constructivismo entonces hacer eso no es fácil entonces ahí están, ahí están los temas que, que yo digo O sea, por eso, por eso digamos, desde de, de, el desarrollo de software que se está generando aquí Desde el trabajo básico desde los de 2D o, o aquí, desde el draft, o sea, se llama draft en inglés Desde el draft, o sea, desde, la, desde el boceto, desde el sketch, draft y sketch Desde el sketch o desde el draft desde la mesa pues de trabajo, que es lo que más o menos viene a traducir en este caso es el, Auto, el AutoCAD desde aquí se tiene que tener ese tipo de... ese tipo de... ¿cómo se llama? Eh, esa, ese criterio mm, para poder esto... para poder llegar a ese... A ese a, o sea, poder hacer la resolución de las cosas de una forma por ejemplo Aquí también hay un error, porque la ventana no puede ir aquí, la ventana no puede ir por dentro. Nunca, casi nunca la ventana va dibujada así, porque estaría mal dibujada. O puede ser que la ventana sea así, pero como en el dibujo nos está mostrando que no es así, pues hay que corregirlo. Entonces, ese tipo de, ese tipo de cosas, a pesar de que uno las vea muy sencillas, son, o sea, conceptualmente a nivel latinoamericano esto es algo que no que no se hace que no, es, no, ni, no se hace ni es valorado es algo que a nivel ah, sí, latinoamericano más que todo latinoamericano y centroamericano en la parte de Centroamérica eh, es algo que no, no, no, no sé desde, la, desde las mismas facultades no sé no, no, no se hace entonces eh, no se está acostumbrado a pensar de esa forma entonces cuando uno se le presentan problemas ahí ya se empieza a dar cuenta que eso es lo que de haber hecho entonces ese puede ser una una o, o lo, que a mí me, lo que yo he visto en mi desarrollo pues entonces aquí sí aquí pasa lo mismo bueno, esas son cosas que son detalles o sea, detalles no son son cosas importantes pero son cosas que, que si uno las mirara a, a, a, eh, como o sea, son miradas de, de, son miradas a, muy a la ligera, pero a la fondo son cosas muy, muy, muy profundas de, del estudio y de la desde la parte como humana también, porque sí desde el trabajo, pues desde, el, desde la parte inicial Tenemos que empezar a, a, a trabajar de esa forma Y es más complejo, ¿sí? mucho más complejo y, y como digo, ahí voy al tema del tiempo otra vez Porque digamos en estos proyectos que, que he ido trabajando Así eh, se van generando muchos mucha información y y, y entonces pues no no no pues no se han llevado como digo al 100% a cabalidad como debería por el tema de, de, de bueno de uno del tiempo del cantidad de trabajo porque pues hay veces podemos hacerlo pero mmm, bueno pues yo lo estoy procurando hacer de esa manera digamos por etapas o por lo estoy dividiendo en Lo estoy dividiendo en que en, en, en, en esas etapas como en sí, diferentes videos en diferentes eh, en diferentes partes para poderlo o sea, poderlo desenglosar de esa manera pero no sé pues eh, pronto requiere mucho más tiempo vamos a dejarlo así por ahora, porque igual esos modelos solo no van a quedarse ahí en 2D y no, pues en este caso no, no podría o nadie podrían decir, bueno, igual tampoco me voy a poner a dibujar todo el... algo que no, que va a ser inútil porque no, pues no, ahorita no, no nos interesa tampoco ver eso, el detalle más tampoco es que esté o sea, en este caso no me estoy saltando nada, porque aquí solo estamos un óvalo pero en algunos casos, como el que he mostrado ahorita sí si, sí si es necesario empezar a mirar cómo se cómo se puede ir cómo se va desarrollando y qué es lo que qué es lo que realmente el proyecto nos está pidiendo porque los proyectos tienen sus exigencias digamos eh, eh, en cuanto al dibujo o sea el, el, en cuanto digamos aquí solo pues en la parte del dibujo pues bueno pero ya en un proyecto cuando son reales ya los proyectos son esa cantidad de exigencias se nos se nos empieza a pasar a nosotros y y si no le damos, si no ponemos como el, si no le hacemos caso a eso, pues, se, el proyecto se empieza, o sea, el proyecto empieza, se empieza a perder el control, ¿sí? O sea, se empieza, o sea pues no, no debe suceder, no debe suceder, pero sucede, <risa> eh, sobre todo cuando son proyectos ya grandes, bueno, no mentiras, en cualquier proyecto, en cualquier proyecto puede estar pasando eso vamos aquí entonces ese es el tema vamos a ver cómo podemos terminar esta parte sí, aquí también hay otra otra unión lo bueno de trabajarlo así es que ya nos queda el vector perfecto nos queda el y de pronto después tienen que verificarle las medidas de ancho 150, aquí son 150. La podemos corregir. Y en algunos también se va, se va a notar que de pronto sí eh, le hace falta. O le sobra o le, o le falta. Pero vamos, eso lo vamos corrigiendo poco a poco, poco a poco, hasta que vamos generando la planta ya me falta colocarle, bueno, si quisiera no puede colocarle este estos números para que se entienda que es el, la entrada, biblioteca eh, sello, no sé qué es la chimenea, sala de comidas las recámaras pendería no sé qué es, la aprendería la 8 es el de es para colocar eh, después de la entrada donde está la entrada no la veo Tal vez es por arriba. Sube la escalera. No lo sé. ¿Sí? donde es la entrada? Debería ser para abajo. Tal vez. No sé de pronto sí, Aquí solo dura un minuto. Ah, parece que no está. Son unas fotos, pausémoslo porque igual de pronto se me salta el copyright y yo no, no estoy haciendo nada con ese video que no tienen unas fotos. Bueno, pero aquí ya está más o menos lo que queremos. Más o menos, no, ahí está. Aquí tiene un patio, es una distribución un poco. No sé, no tiene puertas Sí, sí, hasta ahora noto que no tiene puertas No, no hicieron falta Pero bueno, aquí está, falta esto Vamos a hacerlos así, de todas maneras Más o menos al ojo Que yo sé que va a quedar mal, pero ya vamos corrigiendo lo importante es no dejarlo al final así y corregirlo que nos quede bien ya al final aquí va la, la parte la esta parte ¿cómo se llama la viga central que lleva la escalera no me acuerdo el nombre viga central ...y estas que están aquí... ...ah bueno, entonces, vamos a ver... ...entonces por qué uno hace esto... Y ...es por el tema del gusto, ¿no? ...o sea, sí, yo creo que eso es lo más importante que uno... ...tiene que ir haciendo... ...yo lo digo en varios videos, lo he dicho... porque es muy importante y muy bueno que uno haga lo que le gusta... ...lo que quiere, lo que ama... ...y de paso se lo muestre a la otra gente... ...a las otras personas y también pues eh, les, les pueda gustar pronto lo que uno está haciendo aquí y hay veces con esta versión de AutoCAD hay veces se, se pega es porque es Windows 10 Windows 10 la verdad no me ha gustado mucho no lo recomiendo para trabajar con AutoCAD y aquí arriba no sé si es que lleva la base por el otro lado y algo raro ahí aquí está si el marco va por acá no puede ser, si eran detalles que toca ir arreglando pero como digo este solo va a quedarse ahí en su dibujo 2D después lo podemos comparar con los que se generen ya inclusive hay una herramienta muy buena que he visto en Blender que uno puede después de hacer el modelado te puede sacar el dibujo así como lo estamos viendo en la imagen O sea, se puede sacar como la parte geométrica del, del dibujo o sea Blender yo creo que es un programa inclusive eso le está haciendo competencia a AutoCAD o sea, un programa que es de 3D, porque Blender es un programa de 3D, porque se llama Blender 3D. Pero uno puede sacar este dibujo que estamos viendo acá en pantalla, eh, así, con ese tipo de grosores y todo, desde Blender modelado, sacando el modelado, ¿no? hay que es el modelado. Pero este dibujo así, tal cual, se puede tener en Blender y tener después aquí en AutoCAD, ¿no? o pues el dibujo en 2D en 2D en líneas entonces es una cosa que uush. o sea yo quedé sorprendido cuando vi es un es un no es un ad es una es una es nativo del blender solo con la forma geométrica que genera el shape la forma del shape eh, haciéndole un delineado en la parte, en la parte derecha a ver si después lo hago porque se puede hacer en automóviles se puede hacer en, en cualquier geometría desde que esté modelada y que esté generada en Blender y bueno aquí ya está yo creo que ya lo veo bastante bien lo que está pues ya está el dibujo está el dibujo pronto se le pueden colocar esos números para que se tenga la referencia pero siempre hay que tenerlos en las capas yo también lo dije en otro video que hice lo de las capas bien ordenado y está ordenado y si se le fuera a colocar diferentes grosores pues acá se le pueden colocar pero yo ya los generé de una vez acá los generé de una vez por vista así colocándole aquí 30 los que se ven que no los tiene pues hay que corregirlos para que quede como el dibujo geométricamente bien este como que si sí lo tiene y los otros están en cero para que se vea la diferencia y los colores ya aquí está el dibujo está bien este sí te le puede colocar y una vez hecho todo eso ya vamos a ver que podemos se me desactiva ah no ahí está sé sí que se me había desactivado los snaps pero no solo es una referencia ahí tampoco y que va a 0 a 5 bueno se le puede colocar en la, en la otra parte porque ya se me alargó mucho se me va a parar se me va a colapsar el computador mm. hasta ahí yo creo que listo ahí tenemos el elemento 2 de de pronto faltaría colocar los números bueno ¿sí? para que quedara bien ortodoxo bien bueno bien ordenado lo que para ya es algo adicional <coughs> ahí ya quedaría lo que es la geometría si pues del dibujo y voy a ver si lo vamos a pensarlo a ver si lo podemos trabajar digamos desde aquí la AutoCAD o si le puede pasar a blender o si sí lo puedo trabajar desde revit que yo creo que revit es la, es la última opción porque no no no sé o sea no <risa> no que este proyecto está sencillo y se puede hacer muy bien en revit pero no, no, no he tenido no, no no no he encontrado bien la forma de organizar los proyectos o sea digamos, este tipo de proyectos que estoy haciendo, digamos, en dos horas o tres horas de trabajo, llevarlos rápidamente, rápidamente a, a, a Revit y pues no, con una forma de, no, no llevarlos simplemente, dibujarlos y ya, unos muros, sino una forma de modelado así, tal cual, o sea, una forma de modelado, muy bueno, eh, así, una forma, así como esta imagen, ¿no es verdad? Como yo tengo algunos ahí, de pronto, bueno, esto no se puede hacer, ¿no? Este tipo de detalles no se puede hacer en Revit. Es que ahí empiezan todos los problemas de Revit. Estos árboles no se pueden hacer en Revit, no se pueden importar. Bueno, se importan, pero no va a encontrar estos árboles iguales. Entonces no los puede hacer. Eh, los pilotes sí, esto también se puede hacer, pero es un trabajo largo de hacer y, bueno, largo no. Y que hay que hacerlo en la parte de muebles, hay muchas cosas que no vamos a encontrar ah bueno, aquí mira, aquí empieza otro detalle, que esto toca hacerlo entonces, pues, otra cantidad de tiempo estos muebles si sí se consiguen, y esto no se consigue, toca hacerlo, tampoco toca hacerlo, la persona toca importarla o RPCs y la, lo único que sería sencillo de hacer aquí es la el, el muro cortina del resto Inclusive aquí hay como otra planta, no sé, planta diferente Pero como rara Parece que el acceso es por debajo, no, pero aquí hay una parte No, el acceso tiene que ser abajo De alguna manera se accede por debajo Por acá yo creo Yo sugiría que fuera ahí porque es lo que veo que es más cerca a la, a la prendería Decía el, el dibujo Faltan más imágenes Cerremos a Richard Meyer. Y bueno listo en esta parte pues Espero que les haya gustado Aquí ya está todo el dibujo 2D Y poner pues, la, la otra parte vamos a ver cómo vamos a ir trabajando el resto <coughs> El resto de lo que eh, La parta, le faltaría la parte de las letras Y sobre todo va a pensar cómo lo va a manejar Si va a manejar Lo pasamos desde a Revit o, o lo podemos modelar en 3D Max En Maya O en Blender pero no sé, yo creo que vamos a ver, todo depende que nos que veamos acá, directamente cómo lo podemos, o sea que... eso yo creo que eso es un arte, toca pensarlo, y ver cómo ya es un arte, porque digo que... Eh, que nos nace, que nos da, que nos da fuerzas, eh, tal cual como la fuerza que tuve que eh, tener para hacer estos dibujos, la misma la necesito para, para hacer el, el 3D, o sea... Por pues lo digo que es como hacer una película también, o sea, es la, o hacer un libro. Es como hacer un libro, yo lo estoy viendo así de esa manera el, en el trabajo del modelado 3D. O sea, que nos están haciendo, que nos está gustando como la poesía, como vamos eh, notando lo que, lo que él realmente eh, nos está haciendo de por dentro, y lo podemos expresar a través de alguna manera con proyectos de otros arquitectos muy buenos y muy famosos, como este que es brasilera, era brasilera, y como otros, que hay muchos arquitectos muy buenos en todos países del mundo, no, no solo Brasil, en todos los países del mundo unos arquitectos muy, muy buenos y que nos enseñan a través de la arquitectura y de su arquitectura y, de su, y, su, y no solo de su arquitectura, estos proyectos nos van a enseñar muchas cosas acerca de la vida y acerca de la vida también de... de de los que viven acá, que no no, no he consultado, lo va a consultar. Entonces, bueno, gracias por su, por su tiempo. Y vamos a pensar a ver cómo se va trabajando la otra parte. Entonces, gracias por su tiempo y que les haya gustado y que les sirva y que, y que, y que esté muy bien. Listo. Hasta luego. Hasta el siguiente video, pues. <risa>